El 19 de febrero a José Alejandro Márquez le dieron una paliza para quitarle el teléfono con el que grababa la represión de la Guardia Nacional durante una manifestación. Nunca despertó del coma. Falleció el domingo 23. Hazte eco de lo que pasa en Venezuela.